Bienvenido y bienvenida a Poderes, este espacio en el que he estado compartiendo durante estas semanas eh, diferentes maneras y diferentes perspectivas para transformar justo nuestras miradas y empezar a desplazarnos a nuevas y renovadas miradas a través de este espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Escríbeme, sigue, invita y comparte este video. Suena la campana para que este mensaje llegue a más personas y para que tú tengas un recordatorio en Facebook, YouTube e Instagram. El tema de hoy es el poder del merecimiento. Y si me has estado siguiendo en estas últimas semanas, este, este mes ha sido diferente en cuanto a que he tenido a personas invitadas prácticamente todo el mes, a excepción de esta semana. Y una de las razones por las cuales lo hice fue porque, para mí, era importante tener diferentes maneras de compartir lo que para nosotros representa, o sea, lo que para nosotros, aquellas personas que formamos parte de la comunidad y el colectivo LGBTIQ y más. Y desde estas miradas, conectar estos puntos tanto de nuestra historia personales, de nuestros procesos personales, pero también desde una mirada espiritual, desde una mirada con propósito y sentido, desde una mirada de autenticidad, valentía. Y ha sido muy grato conectar con estas personas y son personas a las cuales aprecio, admiro. Y quería que esta semana fuera también una semana en la cual pudiera traer a una persona invitada sin embargo, por algunas razones no se dio así. Y entendí el mensaje muy claro. Y creo que nunca había tenido este espacio uno a uno contigo, de poder compartirte mi historia personal, de mi proceso personal. Eh, entonces, de esto quiero que venga esta semana, eh, este, perdón, el live de esta semana. Y el tema de hoy es el poder del merecimiento. Empecé a hablar la semana pasada con, con Edgar sobre el poder de salir del closet y resonó conmigo muchísimo a lo largo de esta conversación y como que conecté los puntos como los lives de las semanas pasadas cuando empecé a conectar estos puntos de qué eran las cosas que que resonaban en mí pero que también eran como recurrentes o frecuentes en estos tres entonces quise hacer estas este live como una sesión de cierre eh, en cuanto a esta temporada especial del Orgullo, del Pride, y qué mejor hacerlo contigo y en este encuentro personal conmigo también. Primero y antes que todo, creo que otra de las cosas que también le decía a estas personas era que no quería que estos lives fueran excluyentes, que pudiéramos encontrar estos puntos de convergencia entre todas las personas y que no son temas exclusivos de ti o de mí sino que son temas que eh, podemos estar observando en cada una de las personas y si te has dado la oportunidad de escuchar estos lives te darás cuenta que creo que todos hemos resonado en por lo menos algo de lo que se ha compartido las semanas pasadas. Y eh, entonces, ¿de qué va el poder del merecimiento y qué tiene que ver conmigo? Una de las cosas para mí más eh, importantes cuando me, me hice consciente, pero sobre todo no hacerme consciente, sino hacerme cargo de saber que yo era diferente o no era normal de toda la. la eh, de todas las otras personas, o de, las mayoría, o de la mayoría de las personas, era saber que en esta diferencia yo era como este bicho raro. Este, era un, una confirmación y era eh, una reafirmación de lo que viví durante mucho tiempo desde que era niño, y desde que iba a la escuela, en donde todos estos compañeros con los que yo conectaba me buleaban, eh, me señalaban y, como en la canción, me apuntaban con el dedo. Eh, y entonces, para mí fue como, uh, esta gente a la que repudiaba, tenían razón. O sea, además tenía que darles la razón a estas personas por, por aquello eh, que tanto me dolía que fuera señalado. Entonces para mí fue como conectar dentro de mí a esta sensación de desagrado, esta sensación de aliena, alienación, alienación, de ser diferente con la incomodidad, el, el rechazo, el dolor y la impotencia y frustración que esto generaba. Entonces, para mí, dentro de, de interiormente, era como que estuviera conectado. Y a lo largo de mi vida, eh, bueno, a lo largo de este proceso de hacerme consciente y hacerme cargo, fue como era un proceso incómodo, frustrante, impotente. Todas estas emociones que me hacían recordar desde mis primeros años en los que yo me relacionaba con las personas y darme cuenta que eh, tenían razón. Y entonces como que hacían o detonaban estos, estas emociones que eran todo menos agradables. Fue un proceso complejo para mí como ir desmenuzando, quitando cada capa de aquellas cosas que acepté como ciertas, que no necesariamente eran ciertas. Y entonces, cuando pude quitar todas esas capas y, y decir, bueno, ¿este es quién soy yo? Y me amo incondicionalmente y me amo auténticamente. Y lo puedo decir ahora muy sencillo, pero fue un proceso y ha sido un proceso que ha durado muchos, muchos años. Incluso década, poco más de una década. Y entonces... Para mí, una de las cosas que ha resonado a lo largo de todos estos años es el merecer. Y aquí voy con todo esto. Primero es darme cuenta de qué creencias yo acepté como válidas, como ciertas, de quién se supone que yo tenía que ser, quién se supone que yo, de cómo se supone que yo tenía que comportarme, de cómo se supone que yo tendría que identificarme. Y de cómo se supone que yo he de describirme. Primero. Segundo. Que el hecho de ser diferente. De tener conexión más, en mi caso, con la energía femenina. Y dentro del de machismo arraigado o interiorizado. Y dentro de, esta, de este mundo eh, patriarcal. El querer aspirar o siquiera e inclinarse a lo femenino es algo que merece el repudio y el rechazo de cualquier persona eh, y entonces tuve que ir desaprendiendo todas estas creencias irme deconstruyendo, desarmando como si fuera una, un rompecabezas o, una, o un modelo de, de bloques ya sabes, del ego irme desensamblando y reensamblando Desaprendiendo y reaprendiendo y volviendo a aprender. ¿Qué se supone que soy, quién soy yo? ¿Cómo se supone que he de comportarme? ¿Cómo se supone que me he de identificar? ¿Cómo se supone que me he de describir? Y esto no solo tiene que ver con mi preferencia sexual ni mi identidad de género. Y no me voy a meter en estos temas porque si no, no vamos a acabar el día de hoy. Pero lo que quiero decir con esto es que no solo tiene que ver con esto. La semana pasada cuando hablábamos con Edgar, eh, algo de lo que coincidíamos era que no solo eso me identifica, sin embargo sí es parte de quién soy yo. Y entonces eh, no es la única cosa que me identifica, no es la única cosa que define quién soy yo, sin embargo sí es parte de ese todo de quién soy yo, de ese universo de quién soy yo. Y entonces, en ese punto, eh, pude darme cuenta que creo que a todos nos ha pasado eso. Conforme he tenido a, a clientes en coaching eh, y he dado talleres y cursos, coincidimos en este punto. En muchas ocasiones, no entramos en algún punto, no entramos en lo que se supone que deberíamos de ser en la que se supone que nos hemos de definir, en lo que se supone que nos hemos de comportar. Y por lo tanto, eh, llega esta, esta gran eh, creencia que nos cambia toda la mirada. Y vaya, la creencia al final nosotros la, la, la aceptamos como válida. Claro, que el responsable y los autores y las autoras somos nosotros. Eh, sin embargo, la creencia que sucede o que surge tiene que ver con el no sentirme suficiente. No saberme suficiente, eh, no saberme suficiente para ser amado. No, no saberme suficiente para que mi voz escuche. No saberme suficiente para eh, alzar la voz. No saberme suficiente para poner límites. No saberme suficiente para alejarme de aquello que no me suma. No saberme suficiente de estos espacios que me hacen chico. No saberme suficiente en esos espacios que no me nutren. No saberme suficiente para distinguir claramente lo que es amor y todas las expresiones de lo que no es amor. Y solo son expresiones del miedo. No saberme suficiente de expresar y compartir quién soy yo. Y esto a dónde voy con todo esto es para saberte merecedor y merecedora de algo. Más de primero, primero así abajo, cimientos sólidos y fuertes. Bueno, esto es desde mi perspectiva, saberte suficiente. Mirarte al espejo mirarme al espejo y decir, soy suficiente. No soy más, no soy menos. No estoy arriba, no estoy abajo, no estoy a un lado, no estoy del otro. Estoy en mi lugar, estoy creando mi realidad, estoy construyendo mi vida, estoy conociéndome a mí, y también a través de las otras personas me doy el permiso de conocerme a mí. Y me doy el permiso de ir quitando etiquetas, Descripciones, percepciones, perspectivas. Que en momentos no es... Eh, que en momentos no ya no van conmigo. Hola, Karen. Buenos días. Buenas noches. <risas> eh, entonces... Con esto, lo que quiero decir es que para saberme suficiente y para saber mis creencias, perdón, para saberme suficiente, he de observarme a mí, de analizarme a mí. Creo que ha sido algo constante con las, con las y los invitados que he tenido a lo largo de este mes, es observarme a mí. Eso es algo que Rafa decía mucho, observarme a mí, darme el tiempo de conocerme y reconocerme para entender desde qué lugar. Estoy empezando a vivir y, y relacionarme. Karen preguntas, ¿cómo puede ser suficiente? Y creo que no, hay, no es la pregunta, creo que la pregunta más bien sería, ¿qué no me permite saberme suficiente? Porque no es algo que se alcanza, no es algo que se obtiene, es algo que se reconoce, es algo que se acepta. Eh, Y entonces, gracias por la pregunta, porque justo creo que tiene que ver con esto. El, el sabernos suficientes, por eso era como nuevamente decirlo, sabernos suficientes, no es algo que para mí tenga que ser alcanzado, que nos han enseñado en esta cultura de que todo se alcanza, de que tienes que trabajar por ello, de que tienes que ir por ello. Y el saberte suficiente es dejar de buscar afuera lo que tienes adentro, dejar de mirar afuera lo que en realidad te puedes proveer tú. Y no se trata de alcanzar algo, sino se trata de reconocer lo que se tiene. Y desde ese espacio, saber que lo que se tiene en este momento está siendo suficiente. Y esos son los cimientos sólidos para que desde ese lugar es nuestro punto de partida y lo que venga, venga a sumar, y no necesariamente venga por una necesidad, por una, porque eh, necesito de esto, sino es porque quiero expandirme a través de esto, porque quiero crecer a través de esto, porque quiero evolucionar a través de esto, o de esta, o de él, o de ella. Entonces, otra de las cosas también que, que, que me han pasado a lo largo de este proceso es darme cuenta que cuando yo no me sabía suficiente de que, y por consecuencia eh, no me sentía merecedor, usualmente subastaba mi, mi amor, mi cariño y mis relaciones y mis vínculos. ¿A qué me refiero con subastar? Imagínate como, esta, como una subasta, como a negociar con las personas, como a regatear, a darle el permiso a las personas de regatear, mi cariño. Es llegar con una persona y decir, este es quien soy yo y esto es lo que puedo ofrecer en este momento. Y que esa persona me diga, y, bueno, y esto es lo que, eh, por lo tanto, espero en reciprocidad. Eh, y que esta persona me diga, no no le puedes quitar esto, no le puedes quitar lo otro, no te puedes quitar esto, no te puedes quitar lo otro, no puedes, eh, no aceptas menos que esto, eh, porque para mí no, no vales esto, vales esto. Y, y para mí en este proceso de conectar con mi amor propio, de conectar con, eh, con mi autoestima, y conectar con mi autorreconocimiento y una autoimagen sana era darme cuenta que subastaba las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Y voy a definirlo. Es darle el poder a otras personas de darnos el valor que esas personas creen que nosotros tenemos. Eh, o que nosotras tenemos. Es decir... Esperar a que la otra persona me diga cuánto es lo que ofrece por mí. Esperar a la otra persona que diga cuánto es lo que espera por mí. Eh, que la otra persona me diga cuánto valgo para ella. Y aún sabiendo que yo no valgo eso, y aún sabiendo que yo no soy esa persona, acepto esto. Como si me la pasara mendigando cariño, amor, relaciones y vínculos. Y entonces desde este lugar reafirmo y sigo confirmando que no merezco el, caro, el, el amor, el cariño o las relaciones o los vínculos. Y una de las cosas más poderosas que yo he vivido ha sido dejar de subastarme. Darme cuenta que no está mal poner límites sanos, que no está mal tener estándares, Saber que si yo tengo una autoestima sana, que si yo eh, me proveo ciertas cosas eh, emocionales, si yo me proveo empatía, si yo mismo me proveo y me doy amor, si yo mismo me escucho, si yo mismo valido mis emociones, si yo mismo me permito sentir, si yo mismo me doy espacios de pausa en mi día a día, si yo mismo a veces eh, quiero estar en conexión conmigo, si yo mismo me doy espacios solo de contemplar, de no hacer nada más que contemplar. Y desde este lugar yo espero que se me entregue, no en el mismo nivel, no todo el tiempo, pero que esos estándares de valores y prioridades estén a la par de lo que yo estoy ofreciéndome a mí. Y por lo tanto, estoy dispuesto a ofrecer a otra persona. No solo hablo de pareja, sino también hablo de relaciones y de vínculos. Y para mí, una de las grandes revelaciones que tuve a lo largo de este proceso de conectar conmigo es darme cuenta que eh, no se trata de exigirle a la otra persona que me entregue lo que yo no soy capaz de darme. Y también no permitir que otra persona me exija algo que no es capaz de darse. Y eso tiene que ver justo con la subasta. Y eso tiene que ver justo con la suficiencia. Y eso termina viendo con saberse o no merecedores del cariño. Y esto es algo que he estado trabajando y viviendo a lo largo de todo mi proceso de saberme, reconocerme y amarme por quien soy de manera auténtica y de manera, eh, de manera incondicional. ¿Cómo poder hacerlo? Como aquí alguien preguntaba, ¿qué tipo de cimientos sólidos? Primero, conectar con nosotros, escucharnos más, darnos tiempo de estar en contacto únicamente con nosotros, bajarle un poco el ruido de la desinformación, bajar un poco el ruido de las creencias familiares, bajarle el ruido a todo lo que nos bombardean afuera, que sigues buscando afuera y no te das el permiso de escucharte adentro, de mirarte adentro. Dos, no se trata de mirar a las personas hacia arriba o abajo de ti como superiores o inferiores, aquellas personas que nos dedicamos al camino espiritual o al camino simplemente del autoconocimiento, del desarrollo personal, no somos más iluminadas, no nos hace más humanos, no nos hace menos humanos, no nos hace más sabios, simplemente nos hace saber cómo nosotros como personas funcionamos y que lo que nosotros, a nosotros nos funciona no es una receta que le va a funcionar a todas las personas, que no es eh, un paso a seguir o un modelo que a todas las personas le va a funcionar y está bien. Eh, no se trata solo esperar a que las personas me den, no se trata de exigir que las otras personas me den, sino empezar yo conmigo, a dármelo a mí y también de ofrecer a las personas, siempre y cuando se hayan ganado el espacio, o por lo menos hayan conectado contigo desde un espacio, no de salvar a las personas, no de eh, querer ser ahora eh, salvador o salvadora de las otras personas, sino de abrir las puertas y las ventanas y decir, aquí siempre va a haber un espacio en donde puedas conectar con esto, con el amor propio, con una escucha atenta, con la empatía, con la vulnerabilidad con la autenticidad. Si no lo quieres, está bien. Pero aquí está. Y también saber cuándo decir, no, hasta aquí, basta. Esto fue lo último que ofrezco a ti. Y, por último, lo, también lo que puedo decirte es que también se trata de mostrarse vulnerables, de tener esta valentía de mostrarte auténtico, esta valentía de mostrarte por quién eres, aún eh, aún cuando esto pueda doler, aún cuando pueda salir lastimado o lastimada, aún cuando pueda ser incómodo o incómoda. Eh, René Brown, que es una de las, de las grandes eh, mujeres que han estado hablando mucho sobre la vulnerabilidad, la valentía y la vergüenza, ella habla de que la vulnerabilidad nada tiene que ver con debilidad, sino tiene que ver todo con, con la valentía, con mostrarse en quién eres. Y daba algunos ejemplos. La vulnerabilidad es salir, eh, la primera cita después del divorcio. la eh, Apoyar a las personas aunque sabes que pueden cometer errores. Saber, voy a empezar a, bueno, esto fue una de las cosas que ya decía, pero yo te puedo conectar con algunas cosas que tienen que ver con la comunidad y es saber y mostrarte por quién eres, saber que en algún momento puedes ser discriminado o rechazado, saber que en algún momento podemos vivir acoso, eh, discriminación, abuso y violencia y aún así mostrarnos por quienes somos. Saber eh, poder compartirle con tu familia y esperar a ser aceptados o rechazados. Poder compartir con tu pareja lo que esperas de una relación y esperar a que la otra persona tenga los mismos estándares o las mismas escalas de valores. Decir basta a una relación tóxica, agresiva, abusiva, o del miedo, o de todas aquellas expresiones que no son amor. Saber expresar amor, aun cuando las personas no te están brindando ese amor. Desapegarte o, desen o desengancharte de cosas que no tienen que ver contigo y que las personas expresan e imprimen en ti, porque tú representas una idea que ellos o no entienden, o les da miedo, o les enoja, o les da frustración o impotencia. Saber que va a haber personas, incluso dentro de nuestra misma comunidad y de, de nuestro mismo colectivo, que nos van a rechazar, nos van a señalar y nos van a conectar con su machismo y con su homofobia interiorizada, representando nuevamente este autorrechazo y este autoabuso que ellos mismos o que ellas mismas se dan. Saber que para aquellas personas también que tenemos la, la valentía o la vulnerabilidad de hablar de temas espirituales, de temas que son tan subjetivos que para mí, mi verdad no es una verdad absoluta, puede llegar a generar reacciones eh, y respuestas que pueden también ser dolorosas o agresivas o desde un lugar de miedo. Y sobre todo saber que las relaciones, sean las que éstas sean, familiares, de amistades, laborales, amorosas o de pareja, no se trata de un hasta siempre, sino hasta donde la nutrición y la sanidad nos acompañan. Y para mí todo esto que te estoy compartiendo ha sido un breve repaso de mi proceso como después del closet y aprendiendo a amarme, sanarme y reconocerme cuando muchas personas cercanas eh, de amistades o incluso de familia decían amarme y no eran capaces de amarme porque estas limitaciones de sus propias creencias y prejuicios no les permitían dar un paso más hacia el amor incondicional. Y que en este momento una de las cosas que a mí me gusta hacer es acompañar a las personas a que ellas puedan amarse incondicionalmente. Y que no se trata de poner definiciones que nuestra familia nuestra cultura, nuestro país o nosotros mismos, aceptamos en los sistemas y en los grupos en los que nos desenvolvimos, sino encontrar nuestra propia verdad, nuestro poder creativo y nuestra capacidad para amarnos como nadie nos ha amado o como algunos han tenido la fortuna de que les han amado. Pero primero, amarnos a nosotros y desde ese lugar, acompañarnos y contenernos, para que seamos capaces de que, aun cuando afuera puede, puede, que no sea así, tú puedas hacerlo. Y que, a lo largo de este camino, como yo, he tenido la fortuna de encontrar esos amores que me han acompañado, me han ayudado a crecer y me han ayudado a evolucionar. Aún han sido temporales y algunos que han sido, eh, que han trascendido distancia, espacio y tiempo, edad, prejuicios, identificaciones, etiquetas, prejuicios y sangre. Y en este momento puedo decir que este camino, si bien no ha sido fácil, no ha sido cómodo y no ha sido, ha sido todo menos tan armonioso o romantizado como se muestra, ha sido un espacio tan revelador y amoroso, que en este momento puedo decir que la gente me, que me acompaña y me observa me mira y me motiva y me impulsa, es gente que me ama incondicionalmente. Y eso es lo que yo te deseo a ti. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. Y el primer paso es primero primero mirarte en un espejo, sin anestesias, sin, anes, eh, sin analgésicos, sin filtros de Instagram o Snapchat o TikTok. Mirarte así como eres y darte el permiso de caminar junto contigo para sanar, amarte y reconocerte. No siempre se puede y hay muchos especialistas y muchas especialistas en la salud mental y emocional que te pueden acompañar y que claramente estarán dispuestas a hacerlo. Y desde ese camino, que es un proceso, como dije, es un gerundio, no es algo que se termina, es algo que se sigue construyendo, aprendiendo y desaprendiendo a lo largo de nuestra vida, podemos darnos cuenta que es un camino totalmente eh, indescriptible e invaluable. Porque es un camino a conectar contigo, a ser tú, a mostrarte como tú eres y a expresarte como tú eres. Y si bien puede afectarte las situaciones externas o las personas eh, diferentes a ti o ajenas a ti, puedes tener la capacidad de regenerarte, reconstruirte y reensamblarte las veces que sean necesarias a lo largo de toda tu vida. Y esto para mí es el poder del merecimiento. Y espero que hasta este momento, eh, nuevamente repito, cierro con esta cláusula de esto que acabo de compartir no es una verdad absoluta, es mi verdad, es lo que a mí me ha hecho sentido. Y espero que de todo lo que dije, por lo menos aunque sea una frase o algo, se te haya quedado y haya resonado en ti. Te mando un fuerte, fuerte abrazo en donde quiera que estés. Este mes es un mes de orgullo, es un mes de valentía, es un mes de merecimiento. Te invito a mi próxima meditación para toda la comunidad LGBTIQ. Más, amándome auténticamente, es este sábado a las 10 de la mañana y es totalmente gratuita. Escríbeme e inscríbete. Nos vemos la siguiente semana. Si este mensaje te resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle y comparte este video. Suena la campana en Instagram, Facebook, YouTube. Y para que puedas también ver los demás videos que hemos estado compartiendo en toda esta serie de poderes, como cada semana, en donde hablamos de cada poder que tú tienes, cada poder personal que tú tienes, en el que puedes reconectar, y hacerte consciente y hacerte cargo. Soy Osvaldo Casares, estos poderes y muchísimas gracias por este live tan, tan vulnerable, tan auténtico, tan valiente. Nos vemos. Que estés muy bien.